Es imposible, por supuesto. Vamos a ver ahora, hablando de imágenes, algo que nos tiene que empezar a hacer pensar. Solo decíamos las imágenes, eh, no las hemos de tener porque no las debemos adorar, y ya está, el mandamiento es muy claro, y que diga lo que quiera la Iglesia Católica de que en verdad tú no adoras la imagen, sino lo que representa, etcétera, etcétera. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que en distintos lugares donde hay imágenes, ¿suceden cosas extrañas con las imágenes? ¿Como si tuviesen vida? ¿Como si hiciesen algo? Pero si es una imagen. Vamos a ver unos vídeos de cosas que suceden con los ídolos, las estatuas. Ahora entenderemos por qué Dios dice no te harás imagen, no solo por cuestión de adoración espiritual mental sino porque las imágenes pueden llegar a ser puertas dimensionales por las cuales el diablo actúe vamos a entrar el primer vídeo sobre la, una virgen de lourdes ya habéis visto que es un vídeo muy breve pero muy explícito sencillamente una virgen que está en una postura como ya veis con una lágrima como de sangre y que además, ¿qué le sucede? mueve la cabeza la tiene arriba y después la tiene abajo y esto fue filmado pero vais a ver cómo aún suceden más cosas pero antes veamos un texto bíblico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 y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, no hay concordia entre Cristo y Belial, no hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, que hacen imágenes dentro de teóricos templos de Dios. Bien, pues sigamos viendo ahora otro vídeo, y esta vez de un Cristo. Vamos a verlo. Lo increíble, lo increíble, lo sobrenatural y trae un boleto para vida eterna. Oye, vamos a regalar aquí revistas en Venga la Alegría. Por supuesto, también. ¿no? Ah, vamos a regalar perfecto. muchas revistas. Me parece excelente. ¿Qué tenemos el día de hoy? Fíjate que seguramente recuerdan nuestros amigos, de Venga la Alegría, que les presentamos un reportaje donde eh, un Cristo, un crucifijo de eh, 1870 que está en una, un templo de una región del de país cercana al Distrito Federal, se movía, se movía cuando la estaban poniendo en una urna. Bueno, pues... Como que se miraba los pies. Es el gesto que se miraba los pies. Ajá. Que parecía como que se miraba. Entonces, hoy, hoy vamos a platicar con la persona que grabó esto y vamos a conocer por qué lo hizo y qué pasó con él. A ver, vámonos a ver el video para recordar y luego platicamos con, con esta persona. ¿Qué tal? También, como hay manifestaciones de oscuridad, de susto, de fantasmas, por supuesto que también hay manifestaciones divinas. En otras ocasiones hemos mostrado este video donde un crucifijo se mueve. Y hoy, en propia voz de la persona que lo grabó, vamos a conocer más acerca de ese interesante caso. Don Antonio Ramírez, gracias por dejarnos entrar a su casa y platicarnos más acerca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 Eh, me pidió mi hermano de favor que a la iglesia. Y llegando a la iglesia, bajaron a Cristo de su de como cruz. ¿Cómo? Toda la Semana Santa. Exactamente. Cuando cada Semana Santa se hace. Lo pusieron en su urna. Y pues yo me puse a grabarlo. Y mi sorpresa va haciendo como me le acerco a tomar su rostro. Y este mueve su cabeza. Levanta su cabecita. Entonces pues yo me quedé totalmente mudo, vamos, sí Don Antonio también lo ha mostrado a otras personas Es decir, él trabaja en un hospital Y él está muy cerca de enfermos en ocasiones muy graves Y con este video, con esas fotografías Con este crucifijo que se mueve Pues eh, les brinda un poquito de, de ayuda, un poquito de, de esperanza a ellos Así es, así es, eh, más que nada eh, le pido al Señor que les mande el alivio eh, pues que les dé con todas las familias y a todos que, pues todos sabemos que se nos va a llegar otra hora, pero cuando eh, hay fe, se me da muchas cosas. Eh, cuando fallece su mami, esta fotografía que pone en, en cerca de su mami, al fallecer, dice, la fotografía se empezó a arrugar, así es, sí. Pues eh, no tengo explicación o eso, sino simplemente eh, yo noté como que la, la estampa o la fotografía del de, de señor eh, se arrugó un poco. Como eh, dando a entender que estaba triste, marchito, efectivamente sí, sí, sí ya no se pudo hacer nada pues ya mi, mi madre estaba muy mal y un movimiento que por, eh, por supuesto no pudo haber sido un truco delante de los fieles delante del sacerdote del párroco del templo eh, no se puede jugar con esto esto es una situación extraña, una situación que finalmente tendrá su significado espiritual y que no muchas personas tenemos esa ese don para poder comprenderlo Así es, ¿eh? y jamás eh, haría yo eh, estas más actuaciones en que fuera un truco o que fuera... No, Buenas mm. eso no se juegas. Y nosotros le damos las gracias, don Antonio, por permitirnos platicar con usted y darnos esos datos tan interesantes acerca de este extraño fenómeno divino, pero extraño fenómeno. Claro, que si sí. no, yo le doy las gracias a ¿sí? usted, ¿No? en vez de tomar la molestia esta, y de hoy nada, yo me siento ya muy tranquilo, porque a cada que yo sentía un peso, que no podía sogar. Señor eh, Juan Ramón, le doy las más sinceras gracias. Al contrario, muy amable. Soy Juan Ramón Sáenz y bueno, en esta ocasión no se respira el miedo, se respira la fe. Será un drogo no será, es cuestión de, de fe y de esperanza y yo, yo sí quiero creer. Claro, una pieza de madera de una sólida, es difícil que se mueva y aquí lo vimos, pero son situaciones que son movidas por algo divino. Pues espero esta noche en la mano peluda, venga la alegría, se, se respira, respira el miedo. El miedo. Muchas, Muchas gracias. gracias, qué buen video Gracias, gracias. Si os habéis dado cuenta, en este vídeo que hemos visto ahora, la imagen de, de ese crucifijo, de ese Cristo, levantaba la cabeza, ...y dicen de que bueno, de que parece ser que no hay trampa ni cartón... ...eso realmente es realmente lo que sucedió... ...y lo curioso de todo esto... ...ya veis que a mí, claro, cuando veis que una imagen mueve su cabeza... ...pues os quedáis ya un poco que dices, uff, qué mal rollo, ¿no? Bueno, pero para ellos es algo divino, ¿os habéis dado cuenta? Dicen que es una manifestación divina... ...pero ahora, justo cuando estamos pasando este vídeo... ...hemos visto que precisamente detrás de estos señores que hablan... ...veis... La imagen que se ve como si fuera un cuerpo de alguien con una cabeza extraña, como si fuera, no sé, como un león con la boca abierta o algo parecido a eso. Un aspecto un poco monstruo. ¿Es bueno? Pero qué esto esto que es en verdad, ¿no? Bien, ya ves que la imaginería está funcionando de unos modos impresionantes y que evidentemente en cuestión realmente divina no es. ¿Ya ves? Cómo las estatuas, Satanás las puede utilizar para hacer una manifestación sobrenatural a través de ella. Una puerta dimensional abierta. Pues bien, ahora vamos a ver otro, otra cosa que viene a continuación de esto. Pues bien, ya hemos visto dos vídeos de fenómenos extraños con estatuas. Ahora veamos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 de cómo la gente se convertía de los ídolos a Dios, en este caso los tesalonicenses, la iglesia que había en Tesalónica Para servir al Dios vivo y verdadero Quiere decir que los otros, lo que ellos adoraban, en verdad, no eran el Dios vivo ni verdadero Eran los demonios, de los cuales habían hecho estatuas, simulando ser cosas buenas Ahora vamos a entrar un tercer vídeo y vamos a ver una virgen que llora Este vídeo, si os habéis dado cuenta, empezaba que era filmado en casa de la estigmatizada no sé qué. O sea, en casa de alguien que ya tenía estigmas ya sabéis, los estigmas, eso que se produce como si fuesen señales de heridas, personas que en estado normal empiezan a emanar sangre de sus cuerpos, como si fuesen heridas, por ejemplo, con la corona de espinas de Cristo, con los clavos de, de la mano, de los pies, y eso sucede dentro del mundo católico, es curioso, ¿eh? bueno, ya no es muy curioso cuando ya sabemos todo lo que hay por detrás, ¿no? pero si os habéis dado cuenta, no solo era una virgen que por cierto llevaba alrededor suyo unas estrellas de seis puntas, de las cuales ya seguiremos hablando más adelante, sino que además eh, no solo lloraba sangre, sino que hasta el Jesucito también lloraba sangre. Eh, claro que podemos decir, bueno, esta filmación ya tiene unos años y podía ser un tongo también, o algo que, que le empezaron a poner ketchup allí para que, que saliera por todas partes, ¿no? Bien, yo no sé si han llevado a analizar esas muestras de sangre, lo desconozco, no lo he visto, pero ya sabéis que esto que hemos mostrado aquí ha sucedido en más de una ocasión y todos lo hemos visto por televisión de tanto en tanto que aparece una imagen que sangra. Unos dicen, no, es el hierro de la estructura de yeso de la, de, de la figura que empieza a emanar el óxido y parece sangre, otros que no, que realmente... Pero, curiosamente, claro, la sangre le sale de los ojos siempre. Eh, normalmente, vamos, no, no le sale de, de, de una uña, ¿no? Bien, pues, sea como fuere, ya hemos visto esto. Veamos otro texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuando Juan escribía esto, quizás tenía en mente más cosas de las que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo. Porque yo no sé si en esos tiempos ya sucedían manifestaciones extrañas en los ídolos. Pero bien, recordemos eh, cómo ya en, en tiempos pasados Moisés... ¿Qué aconteció cuando tiró su vara? que hicieron los sacerdotes? Un plagio. Tirar sus varas y convertirse en culebras. Pero era un asunto hipnótico. Realmente no se convirtieron en culebras. Y Dios demostró su poder con la vara de Aarón convertida en una serpiente que se comió a las otras. Y los otros se quedaron sin varas. O sea que realmente Dios sí que hizo un auténtico milagro. Los otros era cuestión hipnótica. Pero Juan nos advertía guardaos de los ídolos y mirad una vez más siempre la palabra clave para el pueblo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero entendimiento conocer conocimiento Dios nos lo ha dado si nosotros lo queremos rechazar en qué vamos a caer pues en todas estas patrañas satánicas y vamos a ver aún un cuarto vídeo mirad los ojos de esta Virgen. Si os habéis dado cuenta, esta Virgen, de los ojos abiertos, los cierra como cualquier muñequito de los que compramos a cualquier persona, a cualquier criatura, pero claro que puede ser un efecto especial, pero claro, es curioso que en una estatua se filme esto y además emitido por una antena de Sicilia. Si con todo esto aún queréis tener imágenes en vuestras casitas, pues allá vosotros, pero debéis ya empezar a saber que a través de las estatuas, de los ídolos, de estas figuras, por cristianas entre comillas que sean, os estáis jugando que haya una intervención diabólica a través de ellas, porque no son más que una puerta dimensional. Mateo 13, del 14 al 17 nos dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis,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 Estas, estas palabras se refieren a Jesús, sobre él mismo. Cuando cita un texto del profeta Isaías, y dice de que la gente oiría y vería, y o debería percibir las cosas que Jesús iba a hacer, estando entre ellos, y no, no, no se darían cuenta. No se darían cuenta, ni verían, ni oirían, ni percibirían nada. Porque estarían encegados, su corazón engrosado. Y en cambio, se fueron siguiendo todas las cosas que Jesús siempre había dicho que no. Y ahora sigue pasando exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra segura profética. Y tantas veces se desecha entre los pretendidos cristianos incluso. Y se siguen todas estas cosas diabólicas a las cuales se la... digamos... Se le pone, entre comillas, el título de cosas divinas, manifestaciones divinas. Precisamente son manifestaciones satánicas. Pues bien, creo que la magnitud que tiene, la trascendencia que tiene el tener figuras, estatuas, aunque sea de, de cosas que teóricamente eran buenas como vírgenes, jesucitos y santos y no sé qué, en verdad son propicias para que Satanás cruce esa puerta dimensional o uno de los suyos y haga precisamente un fenómeno paranormal, totalmente anormal, para que la gente crea a una mentira. Ya sabéis que el texto bíblico dice de que les envía una mentira, un engaño, para que crean. Y así es, porque están rechazando la segura palabra de Dios y se van a las tradiciones y a todo lo malo que se ha incorporado dentro de ese pretendido cristianismo. Por tanto, yo de vosotros, si alguno aún conserva alguna estatuita de algo y le decide rezar, invocar y demás, yo personalmente creo que las sacaría muy lejos. Y si alguien cree que porque se, en su casa tiene estas cosas y si no se las quita va a parar de recibir bendiciones, pues que se lo piense dos veces, porque realmente lo que va a conseguir es que los demonios estén muy a sus anchas. ...y puede ser que hagan alguna manifestación... ...incluso como todo lo que habéis visto aquí... ...que esta es una pequeña parte de todo lo que va sucediéndose... ...durante muchos días, ¿no? Y bien... ...vamos a terminar precisamente... ...con estas puertas dimensionales a través de las imágenes... ...vamos... ...a ver cosas... ...que también... ...tienen una gran trascendencia... Y es a través de imágenes, una vez más, puertas dimensionales, pero esta vez no vamos a hablar ya de estatuas, de ídolos, como tiene el catolicismo, sino que vamos a ver imágenes de otras cosas, como también puertas dimensionales, y no son bromas. Pero eso va a ser ya, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente. Y que Dios nos ayude a hacer su voluntad.